¿Sabes que la disparidad en las tarifas está costando a la industria hotelera más de un billón al año en reservas directas? Sí, y hablamos solo en problemas de paridad que ya están sucediendo. Y la gran pregunta es si puedes detectarlos y corregirlos en tiempo real. Party Plus de Right ayuda a tener conocimiento de los problemas de paridad al actualizar datos en más de 500 canales de distribución bajo petición en tiempo real. No hay datos en caché. Solo información en tiempo real. Dile adiós a los problemas de paridad, como lo han hecho nuestros clientes de Redfin, de Lila Hotels y otros muchos más. Visita rategame.com y solicita una demo gratuita.